Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola, benditos. Uno de los placeres que cuento en Bendita Culpa, manual del disfrutón, es la sorpresa que nos llevamos en el Royal Opera House de Kiev cuando estuvimos en febrero de 2020. Justo antes de que nos encerraran en el confinamiento, eh, estábamos en un campeonato de esgrima en Ucrania. Y bueno, la mayoría del tiempo se lo llevaba a la competición, pero sacamos unas horas, un mediodía o algo así, para ver la ciudad, que no conocíamos, y patearnos un poco sus calles y perdernos, eh, además de ver los, los monumentos eh, más relevantes. Y cuando estábamos dando una vuelta, medio perdidos, intentando pues, encontrar con el navegador el siguiente punto que íbamos a visitar, nos dimos de frente con el edificio de la ópera, de un estilo arquitectónico, bueno, precioso el edificio y, y nada, nos detuvimos un momento para, pues para contemplarlo, para admirarlo, para hacer una fotito. Y de repente pues me entraron ganas, claro yo que soy una amante de la ópera, de mirar el programa y dije bueno, pues nos vamos mañana pero no sé, nos íbamos a los dos días o algo así y no habrá algún, algún espectáculo que podamos ver aunque sea un coro o alguna representación pequeñita o algo así. Y cuál sería mi sorpresa cuando me acerqué a taquilla y la taquilla estaba cerrada pero las puertas estaban abiertas y todo iluminado. Y bueno, pues hablando con, con las personas de, de la puerta, resultó que estaban en mitad de, de la programación, estaban en mitad de una obra. Y bueno, ahí medio entendiéndonos con, con las personas que, bueno, lo, el equivalente a nuestros acomodadores, eh, pude entender que, que, bueno, me podían vender una entrada un poco de aquella manera, alguien que había fallado en un abono o algo así, que me la podían como revender... Bueno, no entendí muy bien cuál era la, el truco. El caso es que por 10 euros nos dejaban entrar eh, al segundo acto de una obra que tenía tres actos. Y dijimos, bueno, pues me hace la pena, estando aquí en un sitio tan precioso y, y pues casi con, con la obra... pues bueno, dos tercios de la obra... Eh, poder verlo aunque no entendamos nada y aunque será cualquier pues, opereta pequeña que no nos no interese. Entonces ahí con mucha prisa nos, nos colaron ahí por detrás de, de, los, de la entrada y nos mandaron al vestuario que allí, ya sabéis que en estos países tan gélidos hay unos vestuarios enormes que ocupan una planta entera para tantos, tantas capas de abrigo que hay que llevar y botas. Y entre las prisas el acomodador nos dio unos folletos de, del programa y tal, y bueno, pues ahí con la prisa no, no miré. Y cuando estamos entrando me fijé en que había un pues como una especie de japonesa en la portada y le dije a David, fíjate, debe ser alguna eh, pues simulación o versión de, de Madame Butterfly o de algo así, mira qué suerte que vamos a ver algo parecido y tal. Y cuando nos estamos ya acomodando, sentando ahí en silencio en una esquinita, ¿cuál será mi sorpresa cuando...? Empiezo a reconocer eh, a la soprano que estaba cantando, Madame Butterfly. No era un equivalente ni una versión ni una hermana pequeña de la obra, era precisamente Madame Butterfly, que es una de mis óperas preferidas. No os puedo contar cómo fue aquello de espectacular para mí y lo que lloré y lo que gocé de aquella ópera totalmente improvisada sin haberlo previsto y por, la que para, por lo visto había horas y horas y, y, y colas de, de varias semanas, pero um, fue un regalo que nos hizo Kiev ese día y fue una maravilla, la verdad. Pero resulta que en Kiev también estuvimos visitando la estatua de la Madre Patria y estuvimos también viendo su museo de la guerra que tiene unas esculturas a la entrada, que estos días están apareciendo mucho en, en los medios. Son unas esculturas en metal de unos soldados, de imágenes de, de la guerra, que están bueno, pues en, la, en la prensa apareciendo con, con pintadas de colores amarillo y azul. Porque sí, porque estamos inmersos en una guerra eh, contra todo pronóstico en Europa eh, a estas alturas de la película. Una nueva guerra por el poder, como suelen serlo todas y trazada desde un sistema antiguo de poder porque ya sabemos que se están derrumbando todas las estructuras del siglo XX y de todas las reflexiones que hemos podido hacer estos días me quedo con, con una muy lúcida que me parecía que hacía el otro día en el confidencial pablo pombo y dentro de, de las barbaridad de, de, de análisis que hacía de, uniendo todos los puntos, os recomiendo totalmente el artículo. Me llegó especialmente cuando hablaba de autocracia, en contraposición a la palabra dictadura, que la tenemos un poco asociada bueno, pues a lo que hemos vivido en nuestra generación. Y al final da un poco igual si estamos hablando de izquierda o de derecha, yo creo que esto, la mayor parte de las veces, es una cortina de humo y me remito a lo que he hablado muchas veces del, del diagrama de Nolan, ¿no? para hablar de otro eje vertical en la política, para poder cambiar un poco el, el discurso ¿no? y no estar siempre hablando de derecha y de izquierda. Y digo que da igual de dónde es el dictador o el autócrata, porque como cantaba Sting, eh, pues en otros tiempos era Khrushchev y era del, del polo opuesto. Pero nos da un poco lo mismo de que estemos hablando. Lo importante al final es que en los tiempos en que vivimos a veces damos por hecho la democracia. Y no sé si deberíamos hacerlo. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? De algo que consideramos un, un derecho, de algo que se da por sentado, de algo que es un presupuesto. Porque hemos crecido con ella, o en mi caso la hemos visto construirse ¿no? en, en la infancia. Pero no se nos olvide que esto puede ser simplemente un paréntesis en la historia, porque la mayor parte de los siglos no es algo que el mundo haya tenido. Y yo me pregunto, ¿cuál es el precio mmm, por mantener la libertad? ¿Es un precio que queremos pagar como europeos? Cuando estamos hablando de intereses económicos, muchas veces eh, nos paramos a... A preguntarnos si ese precio que hay que pagar pasará por la factura de la luz, ¿no? Y si tenemos que hablar de energía en esta guerra, como muchas tantas. O si estamos dispuestos a pagar lo que implica eh, enfrentarse a, pues en este caso, al que le ha tocado ser el, el enemigo que, que comienza ¿no? con la primera chispa, porque al final siempre hay, hay bandos y nunca hay ganadores, ¿no? Pero claro... Cuando hablamos de autocracia también se me ocurre que en la sociedad en la que vivimos actualmente resulta más fácil que papá Estado te diga lo que tienes que hacer. Y da igual si vives en democracia, eh, la, la cosa es que lo hemos estado viviendo nosotros, ¿no? In, incluso en, en un país democrático como es España, el que nos dirijan y nos digan lo que tenemos que hacer parece que facilita bastante la vida y pues hace que no tengamos que pensar, ¿no? Cuando nos obligan a pensar, ya hay que tomar decisiones, hay que tomar, hacerse responsable de las decisiones que uno toma, en fin, se va complicando la película, ¿no? Por eso normalmente, pues lo que decíamos el otro día, mucha gente prefiere la pastilla azul y dejarse de líos. Pero claro, yo me pongo a pensar en las guerras y, claro, inevitablemente me viene a la mente la guerra civil, que afortunadamente yo no he vivido. Pero que países como España ha sufrido y países como Rusia también, ¿no? Y claro, en las guerras civiles se eh, corrompen totalmente los principios sistémicos, más allá de que ninguna guerra es deseable. Pero claro, la guerra entre hermanos eh, rompe todo lo, lo previsible humanamente, ¿no? Y cuando hablamos de, de sistemas humanos, pues, eh, bueno, pues hablamos de esas herramientas que a mí me parecen tan potentes ¿no? y tan acelerador como son las constelaciones y que las últimas veces en las que yo he tenido la, la suerte de facilitar constelaciones sociales siguen apareciendo estas guerras civiles. ¿no? Una, una de las últimas eh, ocasiones que he tenido fue un, bueno, pues algo que surgió desde el ayuntamiento de donde yo vivo. Eh, que bueno, Nos pidieron una alguna herramienta para poder trabajar un poco sobre la rivalidad que hay entre la urbanización en la que yo vivo y el pueblo al que pertenece, que es algo bastante común en España, pues una urbanización enfrentada con un pueblo, o un pueblo enfrentado con el pueblo de al lado, o una ciudad importante enfrentada con la de al lado, en fin, tenemos un montón de ejemplos en España sin ya irnos a, a ciudades míticas españolas enfrentadas, ¿no? Eh, basta a veces con los pueblitos de la misma comarca. Y curiosamente esto que empezó siendo, pues nada, de un pueblo y una organización de Madrid, al final, eh, tirando del hilo, nos llevó de nuevo a la guerra civil, ¿no? Que era algo que impactó muchísimo a todos los asistentes porque nadie lo esperaba. Y claro, eh, si has tenido familiares en, el, en alguna de estas guerras, que todavía en, en mi generación hay mucha gente que aunque no lo ha vivido tiene pues, familiares vivos o conocidos, pues surgen muchas preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve a mi abuelo materno, al que no pude pues, hacerle estas preguntas, ¿no? porque bueno, él falleció cuando yo tenía siete meses y sobre todo bueno, pues no, no pude ni siquiera sentirle muy cerca. ¿no? Él murió de un, de un cáncer de pulmón, pero pues, de aquellas nadie, nadie se lo supo decir a tiempo y lo que él creía es que tenía un catarro muy grande. y bueno, pues Estaba muy cerca de la cuna, me cuenta mi madre, y muy pendiente de mí, muy contento con su primera nieta pero no llegó a, a cogerme en brazos, ¿no? Pero yo sé que él estaba muy cerca y, y, bueno, me habría encantado poder, más allá de ese maravilloso abrazo, haber podido crecer con él, ¿no? Y no sé cuántas cosas habríamos compartido, seguramente muchas, por lo que me dicen, pero sí que me habría gustado hacerle algunas preguntas, ¿no? Él era muy joven cuando le llamaron al frente. De hecho, mi abuela contaba que el, el apodo que le pusieron a su, a su promoción, digamos, era la quinta del chupete, porque muchos de ellos no habían cumplido ni siquiera los 18 años, con lo cual, bueno, pues debió ser realmente impactante asistir a una, a una guerra con, con esa edad, ¿no? Más allá de que no creo que sea pues, digno de verse en ninguna edad. Y de hecho... Pues claro, lo que pasa muchas veces es que te pilla en el, en el lado que te pilla, ¿no? En las guerras civiles muchas veces se hace una, una raya que a veces es invisible y te toca el bando que te toca, aunque no tenga nada que ver ni siquiera con tus principios ni tus creencias, ¿no? él, él estaba en, en Quintana de la Sierra, eh, que era lo nombraron republicano, a pesar de que en Burgos, estaba, en Burgos Capital estaba la sede de los nacionales por aquel entonces. Y bueno, él... Me habría gustado saber cuánto de aquello le afectó. ¿no? Dicen que, que los pulmones tienen que ver con respirar la vida y el cáncer se lo llevó supuestamente porque a la vuelta le estuvo trabajando en aserraderos de madera y no creo que, que fuera realmente muy sano ¿no? en, en aquella época todo lo que se pudiera respirar y luego las, las medidas de seguridad que había entonces. Pero me pregunto cuánto de de respuesta del cuerpo había a ese no poder respirar la vida, ¿no? A ese dolor que le pudo quedar de aquella guerra. Y muchas veces mmm, estos eventos que no nos llegan a contar o sobre los que no llegamos a preguntar, se quedan impregnados en las generaciones. Y se quedan, dicen los científicos ahora, están descubriendo que se quedan en los genes. A mí me encantaría que, que la genética avance lo suficientemente rápido para que yo pueda entender esto y para que pueda entender pues que al igual que se heredan los ojos verdes o los ojos azules como los de mi abuelo que tiene mi hermano, se pueda comprender cuánto de las emociones se pasa de una generación a otra y cuánto de ese dolor vivido o cuántas de esas mmm, vivencias buenas también se pueden transmitir sin hablar, solamente a través de, de tu ADN. Porque ejemplos tenemos muchos. Y yo te invitaría a que si no lo has hecho todavía, intentes preguntar, dentro de, del respeto a, a su intimidad ¿no? y a su silencio, si, si ocurre así, pero que intentes preguntar a tus mayores, a los que quieran hablar, que seguramente sean casi todos, o al menos en parte, y que les preguntes qué cosas han vivido. Puede ser de la guerra civil o puede ser de otro tipo, pero que te dejes impregnar por eso que que ellos han podido vivenciar, porque seguro que sacaríamos grandes aprendizajes de ahí. Yo he tenido la suerte de, de contener estas historias últimamente, precisamente del otro lado, de mi familia política. En ese experimento que hemos estado haciendo de vivir una temporada en, en Frigiliana, en Málaga, he tenido la oportunidad de escuchar a, a, a la familia de, de David hablar de de toda la historia de las guerrillas, de los maquis, que hubo durante muchísimos años después de que terminara la guerra civil. Y realmente se cumple esto que estamos diciendo, ¿no? De, en, en ocasiones la, la pelea era entre hermanos, entre primos, entre familiares, y muchas veces los bandos no importaban. No era un tema de si eran de izquierdas o de derechas o lo que pensaban, era pues ayuda entre semejantes, ¿no? Que eran amigos del pueblo o conocidos o familiares. Y que sin duda pues, te tocaba donde te tocaba o te tocaba en, en, con, la, con la zona o con la familia que, que fuera y había eh, mucho dolor más allá de la guerra en sí, ¿no? de sentir la traición, de sentir eh, pues la invasión o de sentir la ruptura o la persecución cuando realmente pues, no tenía ningún sentido, ¿no? porque eso estaba orquestado desde arriba y en muchos casos no era el pueblo el que, bueno, en casi ningún caso era el pueblo el que decidía ni el que tomaba partido por un lado o por otro. Y yo creo que eso pasa en las guerras civiles y en general está pasando desde que el mundo es mundo, en las guerras. Al final siempre hay alguien que está orquestando, generalmente por intereses más allá de lo que se presume. Tenemos ejemplos cercanos, pues la guerra de Afganistán o, o tantas otras, ¿no?, que, que han sido pues al final dirigidas por alguien en el otro extremo del mundo y que no se entiende muy bien para qué eran hasta que han pasado los años y se van desvelando los intereses ocultos que realmente las movían. ¿no? Con lo cual yo creo que no estaría de más que todos reflexionáramos qué hay de fondo de, detrás de todo esto ¿no? y que, que leyéramos, que investigáramos, que no nos dejáramos llevar por por los medios de desinformación, ¿no? que, que en este caso además pues sabemos que, que, que Rusia es uno de los principales estandartes de, de las fake news y que eso se ha demostrado muy recientemente en nuestra, en nuestra historia. Y yo apelo una vez más a, nuestro, a nuestra autocrítica y a nuestro sentimiento de, pues de, auto, de pensamiento por uno mismo, ¿no? de nuestro... Interés en poder averiguar qué hay de fondo de las cosas para impedir que nos, que nos manipulen, impedir que, que nos desinformen y para poder atender a, a cosas un poco más lúcidas o por lo menos intentar entender algo que, que realmente no se puede entender, ¿no? la, la guerra. Pero por lo menos poder comprender por qué la sociedad que estamos creando cuando parece que vamos a reconstruirla y parece que estamos todos tan unidos y que vamos hacia un proyecto único, o que vamos hacia supuestamente avances de la humanidad, ¿no? como es unirse por continentes o poder utilizar la globalización de la mejor manera posible, pues de repente nos encontramos con cosas que parecen ir hacia atrás ¿no? y que no, no tienen mucho sentido, desde mi opinión, que por supuesto puede no ser la tuya y puedes estar totalmente en desacuerdo. Yo a lo único a lo que te invito es a que pienses por ti mismo, que tengas pensamiento crítico. Y que seas de la opinión que seas y vayas con quien vayas en este videojuego que vuelve a ser una, una nueva guerra. Que te plantees qué te estás perdiendo y que, y que intentes ver más allá ¿no? de lo que nos están contando. Porque al final, como decía en Madame Butterfly, mmm, nos podemos dejar llevar si no estamos atentos de falsas promesas y tener ingenuas esperanzas y dejarnos llevar por nuestra fe incorruptible. Y lo que puede pasar es que veamos no cumplidas nuestras expectativas y que acabemos tomando decisiones por dignidad. Y como dice la protagonista, lo que pueda pasar sea que con honor muere quien ya no puede vivir de manera honorable. Te dejo con ella y te invito a que sigas reflexionando. Soy Elisa Agudo y deseo que tengáis un bendito lunes.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 y en el blog de Bendito Lunes.